¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Cecilia de Birly y estamos en este mini curso que hemos montado junto a Javier Marketing a través del cual queremos explicarte una estrategia para que logres vender más a través de tus redes sociales. Vamos a contarte cómo generar contenido y cómo darle visibilidad para que logres sacarle el máximo partido a tus redes sociales. Pero antes de empezar te voy a explicar en qué consiste este curso y cómo vas a tener todo este contenido. Son tan solo cuatro vídeos en los que vamos a explicarte esta estrategia paso a paso. Es menos de una hora de formación. Este es el primer vídeo y la semana que viene tendrás el siguiente vídeo Javier también compartirá dos vídeos en su canal para complementar lo que yo te explicaré aquí así que te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones para que no te pierdas el vídeo de la próxima semana y lo mismo en el canal de Javier marketing así que ya sabes suscríbete así recibes los avisos y completas este curso en el que vas a aprender a sacarle el máximo provecho a tus redes sociales pero bueno, empecemos con esta estrategia a través de la cual vas a lograr vender más con tus redes. Esta estrategia de marketing es la que conocemos como marketing de contenidos. Por si no lo sabes, el marketing de contenidos es una estrategia que se basa en la creación y la distribución de contenidos de calidad, contenidos que le aportan valor al perfil de tu cliente ideal y que se generan para captar su interés. Es decir, tienes que generar contenido que realmente tu cliente ideal esté esperando recibir. Contenido que le aporte valor, contenido que lo nutra. Si vamos a poner un ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes un eh, negocio que es una peluquería, pues simplemente con publicar eh, una publicación en la cual tú. Cuentas cuál es tu servicio y das el precio No estás aportándole valor a tu cliente ideal Sin embargo, si tú publicas eh, un contenido En el cual eh, hablas sobre los cinco cortes de pelo Que se van a llevar este verano O explicas eh, por qué es mejor usar este producto Antes que este otro Le estás aportando valor a tus clientes Porque les estás contando algo sobre tu servicio Y finalmente lo que estás haciendo es venderle sin vender y de esto se trata el marketing de contenidos de dar para luego recibir y esto evidentemente se hace a través de un proceso y en este vídeo lo que quiero explicarte es cuál es este proceso del marketing de contenidos que debes realizar en tu cuenta o en tus cuentas si tienes presencia en más de una red social este tipo de estrategia funciona, como te dije al principio, para todo tipo de negocios y para todo tipo de red social. Es importante, de todas formas, que si vas a aplicar la misma estrategia para todas las redes, que generes contenido por separado para cada red social, porque no en todas las redes sociales encuentras al mismo público. Por lo tanto, es importante primero que identifiques en dónde está tu público ideal, luego que generes contenidos distintos para las distintas redes en las que hayas elegido tener presencia. Ahora sí, hablemos de este proceso del marketing de contenidos. La primera fase del marketing de contenidos es la fase de atracción. En esta fase lo que tú tienes que hacer es generar ese valor del que hablábamos anteriormente. Generar esos contenidos enfocados a captar la atención de tu público objetivo, de tu cliente ideal. Tienes que saber qué es lo que están esperando de tu cuenta. Como te decía antes, no vale solo con publicar tu servicio o tu producto, sino que tienes que generar contenidos que los atraigan y que le den, que darle a ellos motivos para que quieran seguirte, para que quieran ver todo lo que tú tienes para ofrecer. Todo esto lo tienes que hacer en esta primera fase. En la segunda fase ya pasamos a lo que se llama generar leads. Es decir, generar potenciales clientes. Ya has captado la atención de tu público, ya esas personas han empezado a seguirte a través de las redes porque están interesadas en el contenido que tú generas y en lo que tú tienes para ofrecer. Por lo tanto, ya tienes ahí un, eh, un listado de, de leads. Tienes seguidores que son leads, personas interesadas en tu producto o en tu servicio. Por lo tanto, en esta fase lo que tienes que hacer es terminar de, de afianzar esa atracción. Tienes que seguir dándoles valor. Ya los has cautivado con tu contenido, ahora tienes que mantenerlo. Luego, en la tercera etapa, viene la parte de madurar los leads. Tienes que trabajar esos leads que has generado, esas personas interesadas en tu producto o en tu servicio y tienes que lograr que ellos se identifiquen con tu marca, que realmente se sientan parte de tu comunidad, que sientan ganas de, de ver tu contenido, de estar eh, dentro de tu comunidad, de interactuar contigo, que estén esperando... Que tú publiques, que generes contenido, que le envíes un newsletter o eh, lo, las acciones que tú realices en tus redes sociales o mismo también en tu página web. ¿Por qué no? Tienen que estar pendientes de ti, tienes que estar en su, en su mente. Ya ellos te conocen, saben lo que tú haces, ahora es el momento de madurar esos leads. ¿Y por qué es importante madurarlos? Porque la cuarta fase es la fase de generar clientes. Ya una vez que has madurado esos leads, que tienes unos leads maduros, es, des, es el momento de hacer una propuesta comercial. Y esto es importante porque eh, respetar este orden es muy pero muy importante. ¿Por qué? Porque si tú consigues un, un seguidor o mismo un suscriptor para tu web y ya desde el primer momento a esta fase a la cuarta que es la fase en la que tú envías una propuesta o mismo eh, ofreces un producto o un servicio vas a encontrarte con un no probablemente, porque esa persona todavía no está preparada para comprarte, esa persona está todavía pensándoselo tiene que conocerte más y tienes que eh, lograr que esa persona confíe en ti, confíe en tu producto, que confíe en tu servicio, que confíe en tu marca. Y todavía no te conoce, están empezando esta relación. Por lo tanto, no puedes en la fase de atracción ya enviar una propuesta comercial. Tienes que ir haciendo eh, este embudo del marketing de contenidos paso a paso. Y, eh, una pregunta que me hacen con bastante frecuencia es cuánto dura cada una de estas fases y debo decirte con toda la sinceridad que no hay un tiempo estipulado hay marcas que tardan un año y hay marcas que tardan un mes por lo tanto no es posible dar un estimado de cuánto vas a tardar en cada fase es importante que tú lo vayas haciendo y vayas marcando objetivos para cada una de estas fases pero siempre depende de, de cada marca de cada tipo de cliente cada nicho es particular y específico por lo tanto no es posible decirte en qué momento vas a pasar de una fase a la otra pero lo que sí te recomiendo es que nunca te las saltes porque la prisa no te llevará a buen puerto por lo tanto en esta fase para lograr vender lo que tienes que plantearte es esta estrategia que te estoy contando, el marketing de contenidos, generar contenido para atraer a tu cliente ideal e ir pasando por estas distintas fases, atraerlo, convertirlos en eh, leads, luego convertirlos en leads maduros, es decir, en personas realmente interesadas que ya están a un paso de querer comprarte y finalmente generar clientes y luego por supuesto fidelizarlos una vez que tienes un cliente tienes que darle un servicio de atención al cliente tan tan pero tan bueno que eh, siempre queda quedarse contigo y todo esto puedes hacerlo a través de tus redes sociales generando tu contenido generando tus publicaciones deja de vender de subir la foto de tu producto o la foto de tu servicio y de estar ofreciendo eh, tu, tus productos eh, o los productos de tu marca o los de tu o tu servicio tienes que generar contenido y aportar mucho mucho valor para lograr vender a través de las redes sociales espero que este vídeo te haya gustado pero esto no es todo ahora viene la parte de qué hacer cómo darle visibilidad a este tipo de estrategia de marketing de contenidos y te la va a contar Javier en el vídeo que voy a dejarte aquí así que sigue viendo la segunda parte de este mini curso y no te olvides suscribirte a este canal y también al de Javier marketing porque la semana que viene tendrás la segunda parte de este mini curso en donde voy a explicarte cómo ejecutar correctamente esta estrategia de marketing de contenidos y no te lo puedes perder si este video te ha gustado, te invito a que me dejes tu like, tus comentarios, que me des tu feedback y me hagas todas las preguntas que quieras para que pueda yo ayudarte a vender más a través de una estrategia efectiva en tus redes sociales. Te dejo un beso y nos vemos la próxima semana.